En página provincial les contamos que sale a licitación el Parque de Bomberos de Molina de Aragón. La Diputación de Guadalajara ha recibido cinco ofertas de empresas que optan a ejecutar las obras de reforma en el Parque de Bomberos de Molina de Aragón. Esta inversión, incluida en el presupuesto de la Diputación para el año 2020, sale a licitación con un presupuesto base de 456.000 euros IVA incluido. Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, la apertura de plicas para proceder a la adjudicación de la obra está prevista para el próximo viernes 10 de julio. Con la obra que se va a llevar a cabo se ampliará y reformará el cuerpo de dependencias existente con acondicionamiento de la habitabilidad y distribución interior y con la incorporación del gimnasio en esta zona del edificio. Además unificará y mejorará la envolvente térmica de todo el edificio con el objetivo de integrar la nave y el cuerpo de dependencias a la zona ampliada para dotar al conjunto de unidad de materiales y estética y para minimizar consumos y gastos energéticos del edificio. La intervención también supondrá la sustitución de carpinterías en el cuerpo de dependencias actual, integrándolas con las del nuevo. En el conjunto, la inversión servirá para mejorar la circulación interior y la distribución general, con una ampliación de superficie y mejora del confort para los profesionales que trabajan en el Parque de Bomberos de Molina.